Bienvenidos a Háblame de Más. Hoy estoy muy emocionado porque voy a hablarles de un maravilloso clásico de la literatura. Y ya sé que estarán pensando, pero no, no es una historia larga ni mucho menos compleja. Es una de las más fascinantes historias que leeremos en nuestras vidas. Dejemos el misterio y vamos a por ello. Todos los adultos han sido primero hijos, sin embargo, pocos de ellos lo recuerdan. Para algunos, esta frase ya será conocida, para otros habrá sido su primer encuentro con nuestro querido escritor Anthony de Superi, famoso por la obra de la cual hablaremos hoy, El Principito. El Principito es una historia donde nuestro personaje principal es el mismo autor, quien en una travesía se encuentra con un misterioso niño que le contará parte de sus aventuras, además de esto le enseñará cosas muy importantes para su vida, y fuera de la hora para la nuestra. El Superi nos cuenta parte de su vida a través de la voz del personaje, sin embargo nos dimos a la labor de investigar un poco más sobre él. Anthony fue piloto de avión antes de ser escritor. Comenzó su vida como aviador en el año de 1921 y el 30 de diciembre de 1935 tuvo un accidente en el desierto del Sahara. Un accidente que se cree inspiraría a escribir El Principito, aunque Anthony relata dicho accidente en otra obra. El Principito fue publicado por primera vez el 6 de abril de 1943 en Estados Unidos debido a que, como se estaba viviendo la Segunda Guerra Mundial, fue imposible imprimir en Francia. Un año después Anthony se da por muerto tras un misterioso accidente en un reconocimiento aéreo. A partir de esto, la obra empieza a coger fama y poco a poco se va expandiendo su lectura a distintas partes del mundo. La obra se volvió tan popular que llegó a contar con adaptaciones audiovisuales. En 1978 tuvo un anime al estilo Heidi llamado Las aventuras del principito. Más adelante, en 2010, contó con otra adaptación de tres temporadas, llamada El principito. Dicha obra fue adquirida por un corto periodo de tiempo por la plataforma de streaming Netflix. Pero su obra más aclamada y mejor calificada es la película de estilo de start motion llamada El principito dirigida por Mark Osborne. Dicha película fue lanzada en los cines en el año 2015. Pero, ¿a qué se debe su fama? Añadiendo toda la intriga de la vida del autor, que ya les he contado, la obra también tiene un encanto peculiar. Y es que no importa qué edad se lea esta obra, no importa si nuestro primer encuentro con ella es de niños o cuando somos adultos, su estilo narrativo y la ligera forma en cómo fue escrita facilita todo su acercamiento. He de decir también que tiene distintas versiones en varios idiomas, incluido el braille para personas ciegas. Como habrán notado, El Principito es una obra que me apasiona mucho y confieso que es una de mis favoritas, mi gusto va más allá de lo que he escrito. Se relaciona también a que ha sido una de las primeras obras que leí cuando estaba pequeño, y aunque comencé con una versión de bolsillo, he podido leerla en distintas versiones que me han atraído cada vez más. Actualmente, cuento con una cuyas ilustraciones son muy llamativas. Para quien desea leer la obra podrá encontrarla en distintas librerías o bibliotecas digitales de acceso gratuito, ya que es considerada un clásico de la literatura universal. También podrá encontrar sus versiones físicas en distintas librerías locales. Si ya leíste la obra y te interesó volverla a leer, cuéntame luego qué te llamó nuevamente la atención. Aquí ya se te había olvidado algo y te volviste a sorprender. Esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Háblame más.